Un estudiante que tiene problemas específicos de aprendizaje, eso lo tienen ustedes en los, en los salones de clase, algunos identificados, otros no identificados. Eh, generalmente miramos este campo desde tres perspectivas, aquellos que tienen dislexia, aquellos que tienen dislapia y aquellos que tienen discalculia. El que tiene eh, dislexia, a, eh, entendemos que tiene problemas en la lectura. El que tiene disgrafía estamos hablando de problemas neurológicos en la escritura. Y el que tiene discalculia problemas neurológicos para poder manejar las ecuaciones y los problemas matemáticos. Y quiero enfatizar el neurológico porque muchas veces pensamos que hay una situación física eh, del individuo, pero no. Es algo neurológico que le eh, impide, no le impide, le interfiere con eh, ciertos procesos. Yo soy una persona con problemas de, específicos del aprendizaje, eh, tengo dificultades significativas para memorizar, especialmente los nombres de personas, los nombres de mis estudiantes. Yo a nivel graduado puedo tener cinco estudiantes y me tomo el semestre completo en aprendérmelo y yo estoy seguro que algunos de ustedes también. Y al siguiente semestre, olvídense que ya se me, ya me olvidé del nombre. Eh, para explicarlo un poco, el, el, nosotros utilizamos todos nuestros sentidos para adquirir información. Imagínense que ustedes son como una computadora. Esos un sentidos eh, eh, hacemos input por medio de los sentidos, ¿verdad? al cerebro. Esa información la capturamos, la procesamos y la archivamos en el cerebro y luego la vamos a buscar, esa información, para utilizarla en nuestro diario. ¿Qué le pasa a una persona con problemas específicos de aprendizaje? Y es el caso mío. Yo sé exactamente lo que quiero decir. Sé exactamente lo que quiero decir. Pero cuando busco el archivo para utilizar las palabras, no lo encuentro. Y luego quizás este 15 minutos más tarde, ah, ahí lo encontré. Y, y me pasa mucho que les digo, la palabra se me olvidó dentro de 15 minutos se la digo. Y a 15 minutos se la digo, porque llega, pero es que no la encuentro. Y, y a nosotros, yo sé que a cada uno de nosotros en algún momento nos ha sucedido eso, pero a estos estudiantes les sucede continuamente, ¿okay? Así que tenemos que entenderlo que hay estudiantes que tienen estas dificultades que son, pueden ser leves y otras muy significativas. Imagínense un estudiante que está invirtiendo letras continuamente en su proceso de lectura, se convierte en tedioso el proceso de lectura. Y no pensemos que solamente es inversión. Hay estudiantes que pueden ver eh, palabras sobre palabras, arremolinado, este, pueden moverse la, la, las letras en la página. Eh, estoy describiendo una condición que se conoce como Islén, Islén síndrome, el síndrome de Islén. Esta condición, eh, eh, el tipo de contraste afecta el proceso de lectura. Eh, hay estudiantes que no te pueden manejar bien en un fondo blanco con una letra negra. Inclusive hay estudiantes con baja visión, que ya es otra condición, Sí, no pueden manejar un fondo blanco porque el fondo blanco tiene una emisión de luz muy alta y no la pueden manejar muy bien así que eh, todo esto que les estoy diciendo lo vamos a tomar en consideración cuando estamos construyendo nuestras estrategias educativas, nuestros cursos sea presencial o sea a distancia ¿okay? eh, y saben también tenemos estudiantes, yo creo que Muchos pensarán que tienen discalculia ¿no? Yo creo que casi todos nosotros Tenemos algún problema a nivel de, del uso De las matemáticas, no es que tengan el discalculia ¿verdad? Este, Pero hay estudiantes Que tienen dificultades significativas Para poder entender Los problemas matemáticos y cómo se utilizan En ciertos contextos Las necesidades visuales Tenemos estudiantes que tienen baja visión Y tenemos estudiantes Que, tienen, que son ciegos Legales o ciegos Total. Eso va a impactar el tipo de estrategia que vamos a utilizar dentro de la sala de clases y especialmente si es un curso a distancia. Porque si ustedes fueran todos ciegos y yo digo esto es eh, algo que yo necesito a diario y lo voy a poner aquí enfrente mío. Si ustedes fueran personas ciegas no sabrían de qué yo estoy hablando. Así que esto, y lo voy a decir, no es el lenguaje para una persona eh, ciega. Va a requerir que describamos adecuadamente lo que estamos haciendo. Y si es que usted hace un video para que lo puedan ver a distancia, pues entonces tenemos que tomar en consideración que vamos a describir todos aquellos elementos que podrían ser elementos visuales. sumamente importante para esta población. Eh, vídeo descripción es uno de los elementos que se utilizan hoy día eh, que hay que programarlo, ¿verdad? Cuando se hace un video, video descripción. no sé si eh, lo han escuchado, que no, es, no basta solamente con que dos personas estén hablando, tenemos que conocer el contexto. Y quizás usted ha escuchado un video donde en el trasfondo dice la persona está sentada mirando hacia el horizonte, este, pues esa información es vídeo descripción. Y ayuda a la persona ciega a ubicarse en tiempo y espacio. Así que es bien importante y, y entiendo, y yo sé lo que ustedes me van a decir más tarde, ¿eh? pero es que yo no tengo esas destrezas para incluirlas dentro del curso de, de, a distancia. Vamos a ir adquiriendo destrezas, pero pienso también que cada uno de nuestros recintos, el macabre, el viejo, todos los demás, vamos a tener que crear grupos de apoyo que puedan ayudarles en este proceso. Porque no y que puedan asistir en el proceso, no solamente alistianos sino que puedan asistir en el proceso porque entiendo, ustedes no se no, se, no conocen quizás el lenguaje de señas no conocen Braille que es el proceso de lectura y escritura de una persona ciega este, mucho menos quizás este lenguaje de señas mano sobre mano así que requerimos vamos a tener que desarrollar no estoy diciendo eso porque existe en la Yupi digo el Río Piedra porque tampoco existe es que tenemos que de desarrollar y para algunos de nuestros estudiantes eh, que tienen baja visión van a requerir entonces magnificación luego van a ver unos videos para que vean cómo se, se puede hacer estudiantes que tienen eh, necesidades auditivas ustedes saben que su lenguaje es el lenguaje de señas eh, y que la tecnología les ha beneficiado mucho hoy día Porque antes la comunicación entre una persona sorda y otra persona sorda O una persona sorda y una persona oyente Era por medio de un aparato que le llamábamos T -T y Titiwag era un teléfono con un auricular, un teclado y, una, y un pequeño monitor Y ellos se comunicaban de forma escrita, ¿verdad? Este, ellos chateaban antes que nosotros, ¿sabes? Y luego, eh, ahora con el advenimiento de estas nuevas tecnologías, ustedes saben lo que tienen iPhone, tenemos FaceTime, lo que tienen Android, tienen otro medio, pero se puede que nos podemos comunicar de forma visual y esa forma visual ha beneficiado porque el modo primario del lenguaje de las personas sordas es el lenguaje de señas. Y eso también lo podemos incorporar dentro de, nuestra, eh, de nuestros cursos a distancia. Así que cuando estamos haciendo nuestros videos, es importante tomar en consideración lo que se conoce como closed caption, que es este circuito cerrado, o eh, la interpretación enseña en el recuadro del eh, video que se está eh, enseñando. Si usted se está comunicando directamente con el, con el estudiante por medio visual, pues entonces quizás va a tener que utilizar el medio escrito. Pero vean que que lo van, van a poderse comunicar sin ninguna dificultad con esta persona. Luego, si usted tuviera un sistema de reconocimiento de voz, usted podría hablar hablarle a la computadora. La computadora dicta, la persona lo va a poder ver, y entonces usted, eh, eh, ella o él, le va a contestar de forma escrita.